Hola amigos, cómo están? Saludos desde Shanghai. El día de hoy les platico quién yo pienso que China quiere que gane si Joe Biden o Donald Trump. Pues ya estamos a finales de este año, vaya año este del 2020. La verdad que nos ha traído varios cambios, este, muchas oportunidades, retos eh, a nivel, digamos, individual desde un inicio, después rollo económico, político, social eh, y bueno, nos ha traído bastantes cambios este 2020 y una de las cosas, cuando iniciamos el año de 2020, Trump ya estaba firmando un acuerdo con China que le llamaban la fase 1, en donde decía que los chinos tendrían que comprar de Estados Unidos 200 mil millones de dólares en diferentes bienes en diferentes estados, y eso todavía manteniendo las restricciones que ya Donald Trump había puesto, cerca de 360 mil millones de dólares, 360 billions of dollars, entonces pues era como que un paso hacia la reconciliación que se pensaba en ese entonces. Eh, yo recuerdo en 2016 cuando Trump, de hecho yo estaba aquí en Shanghai dando clases en la universidad, eh, le puse la elección en vivo a los estudiantes con los que estaba, más o menos para ir, eh, pues, viendo el resultado. Y todo el mundo al final nos quedamos como que boquiabiertos porque pues nadie se esperaba que Trump se fuera a llevar la, la presidencia. Y bueno, así pasó. Entonces, después de ahí, de un inicio, Trump tuvo buenas relaciones con, con Xi Jinping y después todo se vino a picada y ya es cuando se vino todo ese rollo de la guerra comercial y tal. Entonces, Trump ha sido como esa piedrita en el zapato que China tiene, como que se quiere quitar, digamos, temporalmente. Bueno, por varias cosas, ¿no? Trump, eh, pues, prohibió, digamos, las, las, las redes sociales de Douyin, que es, la, que es el TikTok internacional, eh, todo el rollo que tuvieron con Huawei. Eh, de hecho, cerró un consulado chino en Houston deportaron a estudiantes chinos que tenían supuestamente vínculos con, con militares aquí con China. Entonces, pues ha tenido varias como que encuentros con, con China en el que normalmente pensaríamos que China no quiere que ganara Trump. Sin embargo, como los chinos son muy pacientes, digamos, en el rollo político y como que ven mucho a largo plazo, eh, hay, un, hay un círculo académico que empiezan a, empiezan a pensar que tal vez Trump incluso pueda ser bueno que ganara para China a un largo plazo. ¿Esto por qué es? Porque la decadencia, digamos, de Estados Unidos a nivel económico beneficiaría a China en un largo plazo. Y argumentan ellos que eso es exactamente lo que Donald Trump está haciendo con Estados Unidos, o sea, lo está llevando un poquito hacia abajo. Entonces, digamos, si ellos se pueden aguantar cuatro años tener en Trump, sienten que después va a estar siendo mejor, porque Trump no solamente ataca a ellos, sino que ataca al resto de los, de los países, a los, incluso a los aliados, ¿no? Entonces, eso le da la oportunidad a China de convertirse en un soft power y tratar de, pues, incluir ahí varios proyectos y tal. Pues ya digamos, las relaciones que tiene con toda Asia, con Australia, con África, con, con Sudamérica, o sea, ya es, ya es uno de los más importantes eh, socios económicos del mundo. Joe Biden, hace muchos años, ellos decían que China es un socio comercial muy importante y hasta hace no mucho empezó a cambiar la retórica diciendo que China ya no era un socio estratégico, sino un, una competencia estratégica. Entonces, digo, Biden, por ejemplo, en la otra parte, pues, digo, desde hace muchos años cuando él era senador, en 1979, 79 cuando estaba Deng Xiaoping, aquí en China, él ya venía desde ese entonces a hacer visitas a China, a tratar de establecer estas relaciones, el Wang incluso Biden eh, apoyó a que China entrara en 2001 al WTO, al World Trade Organization. Eh, después... China empezó a subir, a subir, a subir, a escalar, 2010, 2011, todo se llevaba bastante bien. Incluso el presidente Xi Jinping, cuando, cuando Biden era vicepresidente, se refería a él como que mi viejo amigo, porque ya se conocían de muchos años, pero hasta hace como año y medio, más o menos dos años, es que Biden empezó a cambiar la retórica, incluso dirigiéndose a él como a Xi Jinping, como, bueno, le ponía ahí un, más o menos algunos nombres ya no tan bonitos. Y esto es obviamente con el sentido de también querer ganar votos en Estados Unidos, así lo hacía Biden, ¿no? De hecho es uno de, de los únicos temas yo creo que coincide ahí con Donald Trump, digo, si es que coinciden alguno, es el único, tal vez, en tratar de, de afrontar eh, China, digamos, eh, tanto Trump como Biden. Ambos con diferentes estrategias, pero más o menos es así el rollo. Y China piensa que si Biden gana, de inicio van a entablar relaciones un poco, se van a mejorar rápidamente, este, entonces como que todo va a volver a la normalidad. Sin embargo, como es el estilo de más tradicional de Biden, va a tratar de crear esos mismos tratados con otros países internacionalmente y eso es donde ya no le beneficia tanto a China porque a largo plazo. Entonces, es algo más o menos ahí inverso lo que se cree. Bueno, de todas maneras, digo, China va a jugar con las cartas que le pongan en la mesa. O sea, son... no tienen prisa. O sea, ahorita, de hecho, en 2018, hace dos años, eh, Xi Jinping cambió el rollo de la Constitución eh, aquí en el Partido Comunista. Y ya se hizo el... Nuevamente, ya no le puso, digamos, deadline, ningún límite para su mandato. Entonces no tiene prisa, no tiene ninguna presión electoral como en países este, Estados Unidos, de Estados Unidos o muchos otros también. Entonces él se queda cruzado de brazos, después ve quién gana y ya ref, depende de eso, yo creo que implementar un poco la estrategia de que China que, siga creciendo. De hecho, incluso aquí en China también si le preguntas a muchos chinos. Bueno, la, la, la respuesta oficial que te van a dar es que no se incluyen o no quieren opinar al respecto pero ya así más como, como local, de hecho ya le dieron un sobrenombre, un apodo aquí a, a, a Donald Trump, se llama, se llama Chuan, Chianguo, Chuan Chianguo, entonces se refieren a él como que el constructor del país, o sea muchos de manera de broma como que agradecen que Trump está ayudando a que China se esté construyendo más fuerte digamos. Eso como que a largo plazo, otra vez, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, del de presidente ahorita de Xi Jinping y de, de cada, digamos, líder del Partido Comunista, es que ellos quieren dejar su legado. Por ejemplo, en, um, cuando, cuando inició todo este cambio de China económicamente en el 79, con Deng Xiaoping, él fue el que hizo prácticamente Shenzhen, la ciudad al sur cerca de Hong Kong, Shenzhen, casi, casi el Silicon Valley de Asia eso fue de Xiaoping. después Shanghai por ejemplo, ese fue el legado de otro vicepremier que fue Tianzmen y Zhu Rongji, bueno fueron dos personas ahí eso fue como que su legado también que lo quisieron hacer muy fuerte y vaya que eh, pues incrementaron el nivel económico de, de Shanghai también entonces ahorita Xi Jinping pues quiere también dejar su, su legado eh, bueno por ahí algunos dicen que su legado puede ser más geopolítico, porque tal vez puede ser que incluya eh, pues proyectos por ahí de Hong Kong y de Taiwán, que ojalá y no. Digo, ese ya, ese ya es otro tema. Pero a nivel económico, de lo que ya se observó es que hace, hace que, hace como 3, 4 años, creo que en el 2016 es cuando inició este nuevo eh, recorrido de la seda, ¿no? Lo que ya se tenía de hace años, pues ya lo están llevando a cabo y están invirtiendo trillones, trillions, o sea millones de millones de dólares en por lo menos de manera directa 60 países, 70, 80 y de ahí van subiendo de manera indirecta. Eh, digo, han tenido mucha crítica también por el desarrollo del Obor, que es One Belt One Road, porque hay muchos países que no es ayuda, sino es es un préstamo y ese préstamo viene con intereses bastante grandes, incluso países como en Sri Lanka, lo que era el puerto ahí de Colombo, hace que fuimos ahí con unos amigos de aquí, hace como dos años llegando al aeropuerto, de, digo al, al puerto de ahí de Colombo y la zona de por ahí pues ves que ya está todo en chino, entonces eh, como este ejemplo eh, que se dio en ese territorio, pues hay varios ejemplos también en, en África, por ejemplo entonces, pues ellos han querido establecer un win-win, diciendo que China está, este, pues bueno, ayudando a muchos lugares a que se desarrollen también, pero bueno, también hay ciertos comentarios al respecto de que no es un win-win, es un win-lost-win, o sea que ganan doble vez, no digamos. También se decía que los demócratas uh, Biden pues argumentaban que en las elecciones de 2016 eh, Rusia había ayudado a Donald Trump para que él llegara a la presidencia y después... Donald Trump con los republicanos pues cabe un poco el reflector de las noticias y dice que, ah bueno, pero China no quiere que yo llegue ahorita, entonces bueno, pues son bastantes variables en las que no, no se sabe obviamente con certidumbre qué es lo que va a pasar, pero tal vez en un par de semanas ya sabremos y a ver qué tal dimos con este video. Eh, y bueno... Ese es ya para concluir eso es más o menos lo que pienso si es a largo plazo si es que Trump ganara tal vez no se benefician a corto plazo pero sí a largo por todo esto que platicamos y si es que John Biden ganara se beneficiarían a corto plazo pero tal vez no a largo plazo eh, bueno puede ser y bueno pues quién va a ganar La verdad no sé yo hasta antes del primer debate bueno incluso después luego luego pensaba que todavía Tenía Trump cierto cierta ventaja, pero ahorita para que gane debería tener a todos los votos que tuvo en 2016 y siento que tal vez mucha gente ya se está alejando tal vez de la ideología que, que se creó a lo largo de estos cuatro años. Vamos a ver qué pasa y pues estas son las predicciones. Ya lo veremos la próxima semana. Pues nada amigos, comentenme qué les pareció, qué es lo que piensan y por aquí nos estamos leyendo. Que estén muy bien. Saludos desde Shanghai. Bye bye.